La experiencia de hacer el Camino de Santiago es espectacular. Porque era desafiarme a mí personalmente en cuanto a lo físico y también en cuanto a conocimientos para el desarrollo de un emprendimiento. Y, y fue un desafío gigante que, que bueno, la verdad no pensé que iba a poder hacerlo. Fue una experiencia maravillosa, no me la imaginaba de, de esa forma. Fue todo un desafío para mí. Por lo que representa caminar 110 kilómetros, claro está, no es algo que hagas todos los días o que digas, bueno, hoy voy a ir a caminar 110 kilómetros. No solo era caminar, sino que era caminar durante el día y en la noche trabajar sobre los proyectos que nos planteaban los patrocinadores.